Hola, jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en el Resident Evil 5. Y madre mía, Chris. Eh, vaya tríceps que tiene, ¿no? El colega. Es que sabía que lo iba a fallar. ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Qué es esto? Bueno, bueno, bueno, bueno. La MP5, recoger. Dámelo, baby. Perfecto. Muerta, pero no me ha dado nada, ¿eh? Tú que mira, Payasa. Vale, por aquí había cositas. En el capítulo anterior no hemos cargado a un... A un boss bastante guay, a ver me carga unas cuantas ratas, no tiene ninguna nada tío, solo una un poco triste oro pequeño, muy poco oro ¿eh? muy muy poco oro vale, vamos a recargar aquí, vamos a ver qué tenemos por acá, el ascensor por donde hemos venido imagino que habrá que ir para allá, así que de momento vámonos que nos vamos Vale, y por aquí podemos saltar. Perfecto. ¡Ojo! Dinerito, ¿no? Vale, como unos mil, entiendo. 300, 300, 400, ¿no? Exacto. ¿Y esto? Ay, no me jodas. quería que era una recompensa económica, tío. Llega hasta uno de bala. vale, más munición, 5 solo documento, pulsa B para llamarse para llamar a tu compañero mantén ahora me lo dicen mantén pulsado B y pulsa hacia arriba o abajo en el tal para elegir una de las acciones posibles, atacar, adoptar actitud ofensiva, cubrir adoptar actitud de apoyo hijos de puta, ahora me lo decís mamones atacar o cubrir ¡Vamos! cubrir, okay. cubrir siempre leer documento esto qué es cuando se muestre el menú de objetos pulsa RB para confirmar de cuáles dispone tu compañero ¿cómo? no entiendo para pedirle un objeto selecciona ah, tal, dar y eh, yo no entiendo por qué el tutorial este me lo pone ahora, ¿sabes? trasladar al objeto de menú al asignar objeto arriba, abajo, izquierda ojo, ojo, ojo, ojo esto sí que me interesa Vale, esto sí me interesa Yo ya veré lo que tú no puedas Sí, bueno, yo de momento puedo usar todo ¿Cómo es? Perdón Ah, vale, así sería, ¿no? No, esto es cambiar. No estoy entendiendo nada, ¿eh? No estoy entendiendo nada. Ojo, ojo. ¿Qué he yo aquí? Alarma esta tocha, vale. Eh... Ah, ahora sí se ha cambiado la escopeta. Vale, tengo esto lo curarme. Vale, prefiero... Prefiero entonces cambiar esto por esto Y entonces Así hago esto, así hago esto Así hago esto y así hago esto Guay, ostras, tío, ya me lo podían haber dicho antes Hijos de fruta, ¿eh? Hijos de fruta Eh, bueno, balas de ametralladora A ver, lo malo de esto Es que tenemos dos huecos más Es una maldita locura, ¿eh? Es una maldita... Mira, mira, es que no tenemos más huecos y la mochila esta Se supone que la tenemos para nosotros Guau wow, chaval, tenemos muchas cosas ¿eh? Tenemos demasiadas cosas Y yo el spray no se lo quiero dar a la chica Que seguro que lo usa porque está loca A ver, yo te diría que de momento Voy a darle esto Y esto también Vale, eh, por lo que sé Porque he estado mirando cositas del juego y tal Creo que me he perdido una pistola En el capítulo 2 o algo o sea que Gigi. Gigi. pero bueno, después de 5 minutos estando por aquí, madre mía, sí, que soy lento. Aquí creo que en, esta, en este sitio, por lo que he leído, porque me he estado informando de las armas que hay que mejorar y todo, que al final la conclusión a la que he llegado es que hay que mejorar todas prácticamente. Es que aquí creo que se consigue un arma, no sé si era... ¡Ojo! ¿No? ¡Vamos, roger! Estaba clarísimo, ¿no? Buenísima. A ver, aparta, aparta, aparta, aparta. Piso todo. Y muerto. Mierda, joder. Gastando balas porque sí Vale, muerto Vale, el arma está nueva Cuánto daño hace y todo el rollo, tío Podemos ver... Joder, estaría muy guay ver la... la info de esta arma, tío No podemos hacer zoom, ¿no? Entiendo Vale, vámonos para arriba primero Que aquí tenemos una escalorilla Y por aquí no hay nada... Oh, como que no hay nada, ¿no? dámelo baby dámelo baby bueno, ahora bajamos de un salto y vamos a pillar un poquito más de munición la chica esta me da miedo así que voy a disparar claro, es que cómo, ha cómo hago yo esto tú Vale, no se puede... Ok. Digo, a lo mejor se puede desactivar manualmente o algo. Igual es interesante haberlo dejado, no lo sé. A ver, entiendo que no, porque entonces no podríamos pasar ahí, ¿no? Exacto. Otro poquito más de dinero y esto está completamente cerradito. Vale. Estaría guay poderle decir a, a la Sheila esta, quédate quietecita, ¿no? Por ejemplo... Estaría guay, por cierto eh, Poco se habla, madre mía, otro más Poco se habla de los tríceps Que tiene el colega este, ¿no? O sea, poco se habla Pues no sé si hubiese sido mejor La escopetilla, la verdad Es que no sé el daño Uy, no sé el daño que quita esto, tío Guau, chaval, adiós a las balas, ¿eh? No, hombre, no te, no te pilles las balas tú, amiga No te pilles tú a las balas Bueno, da igual, está bien, ¿vale? 31 balas, ok Uy, pero bueno, cuidado, compañera ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice, loco? Vale, mapa Por aquí se puede ir Buenos días La puñetazo Vale, creo que por aquí Vale, por aquí tenemos una subidita Vamos a recoger esto Perfecto Vale, aquí la recarga se nota un poco ¿eh? Vale, esto para ti compañera Okay. Vale, tiene pinta de que tenemos que bajar por aquí ¿Me habré dejado algo? Espero que... Espero que... Mira, por si acaso vamos a bajar de un salto Porque no sé si me habré dejado algo Y no tengo... Mira Será nada, ¿no? Pero, ojo, ¿eh? ¿Cuánto? 30, ni tan mal Es un... casi un cargador, o sea que... Eres tonto Gracias bueno, mira, se lo he dado sin querer Perfecto Pues venga, vamos al lío, subimos Nah, está guapísimo el juego, tío Me está encantando eh, También he mirado, por cierto, por casualidad Cuántos capítulos tiene Curiosamente tiene solo 6 capítulos Creía que iba a tener, no sé 8 por ahí, ¿sabes? O 10 Qué buena, amiga Eh, tío ¿Qué dices, colega? Muérete, amigo No me lo creo Muriendo ¿No? Bueno, curar No quería curar Mierda, que no tengo balas ¿Qué tal si te carga al perro Sheila? Con el cuchillo aunque sea, puta inútil Joder Brazalete ¿Le he dado o no le he dado? Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. ¿Y el perro? Tío, de verdad, puta, inútil de mierda. No puedo hacer nada, colega. No puedo hacer nada, tío. Y está inútil de mierda, tú. Ah, que no ha muerto todavía Puto chucho de mierda Joder, bro Ay, qué pena, quería darle justo atrás La chica esta es inútil, tú La chica esta es inútil, colega Es inútil Necesito curarme como sea, tronco Que te calles! Buenísima Curando migrañas Sí, sí, tal cual, ¿no? Hemos gastado mucha munición No tengo de nada O sea, todo bien, ¿no? Todo, todo perfectamente bien eh, Se lo vamos a dar ¿Esto para qué me ha servido al final, tío? Porque lo flipo, ¿tengo 4100 de oro? Eso está bien, necesito pillar otra cosa de estas, tío Otra hierba o algo, porque estoy estoy fatal de dinero De hecho, estoy por llevarme esto también Contra los perros creo que lo mejor va a ser disparar ahí a tope, ¿no? Con la M4 y tal Tío, dime aquí que hay una hierbita o algo Cortando hierbas Pero no, no hay nada Bueno, por eso nos han dado cura, tío, al principio Estoy a nada, ¿eh? O sea, estoy demasiado mal Bueno, estupendo, esto es para bajar Vale, por aquí no hay nada Pues vámonos que nos vamos, gente ¿Por dónde? Pues por la puerta esta de aquí de la derecha, ¿no? A ver si encontramos algo de curas pero, uff. Punto de control, vale. Me interesa este punto de control, porque si morimos... Bien, esto es lo que yo quería, joder. Esto es lo que yo quería, tío, por fin. Equipar... No, ¿qué haces? Combinar, vale. Y ahora, usar. Ah, que esto cura a los dos vale, pues no me gusta o sea, estaría bien que eso fuera individual y que lo otro fuera es que entonces, no, no, no, no, es que entonces reiniciar desde el último punto de control, vale vamos a ver los puntos de controles ¡ojo! que podemos comprar y ¿cómo, cómo, cómo? ¿organizar? brazalete, bueno, podemos vender esto vender por mil, ok ok tenemos aquí esto para mejorar. 3.000 y tal. Vale. Eh, no sé si mejorarla, tío. Tendrá más perforación y tal. Más capacidad también estaría bien, ¿no? Potencia. Aumenta más 10. Es muy poco, ¿no? Porque es muy poco, creo. Claro, es muy, muy poco. Es que esta arma no hace nada de daño, ¿eh? No hace nada de daño. Capacidad 55. Perforación. No sé si mejorar la perforación, tío. Un momentito. Nada, de momento yo no voy a mejorar nada. ¿eh? Yo voy a ahorrar para las armas potentes y todo el rollo. En cuanto a esto lo puedo quitar. Comprar. Ojo nuevo. ¿Qué es esto? Ah, vale. Esta es la misma, ¿no? MP5. Ok. Arpray de primer auxilio que cuesta 1000. Y otro chaleco eh, El chaleco A lo mejor se me ha ido a mí la olla Y no sé ponerlo bien ¿eh? Pero bueno El caso es que estamos a punto Así que, ah bueno, a punto a punto tampoco no Vamos a organizar esto y vamos a quitar Retirar y ya está ¿Retiramos algo más? Yo diría que no Yo diría que no A punto va Vale, salimos y entonces esto te lo guarda, ¿no? Guardando, vale. Y.. Bien. Bueno, he sido un poco imbécil. Bueno, no pasa nada. Es que quiero ver cuánto. Por cuánto se puede vender la, las plantitas, tío. Bueno, bueno. Vale, creo que la ha bastante, ¿no? Ese está muerto, ok, no va a salir por ahí. Atrás. Mierda. Buenísima. Despedido también ¡Perfecto! ¡Pisotón! ¡Vamos! ¡Au! ¡Hostia! ¡Que me muero tú! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Joder, chiquilla! Porque a mí... ¿Por qué a mí? Esa es mi pregunta. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Aparta, aparta, aparta. Colega. Vale, has pillado tú la munición. No pilles tú la munición, amiga. Bueno, ya la ha pillado. Vale, o sea que si me muero o algo así, esta tía me salva y me cura un poco. Ojo, eh. Me interesa eso. De momento de vida estamos bien, ¿no? Guay. Vale, eh, Mapa. ¿Por aquí que tenemos? Tenemos zona de abajo, tenemos zona por ahí Tenemos zona por aquí que no hay nada Pues vamos a mirar esto ya, ¿no? Venga La pillamos Estupendo Y estupendo Muy bien Vale, y con la B esta Podíamos simplemente decir que cubriera Cubre, compañera, no, no disparen ni tonterías de esas. Vale, y por aquí se supone que no hay nada. A lo mejor aquí, punto de control. Ah, ¿qué dices? Que sí que hay cosas. Pues bueno, para arriba, entonces. O sea, vamos a ir ahora por alcantarillas. Ok. Por cierto, podríamos aprovechar el punto de control. Podríamos aprovechar el punto de control, como digo, para... Bueno, para ver algunas cosillas, pero bueno, de momento da igual. De momento me da igual. Nada, estoy muertísimo. No sé cuánto más voy a poder aguantar así. ¿eh? Nah, una locura, ¿eh? Los bichos estos. Una locura. Vamos a recargar, no vaya a ser que aparezca algún otro Y chungo, ¿eh? Dame algo, please Mola que cuando disparo las ratas como que se mueven más rápido, ¿no? ¿Qué dice? Loca, ¿qué, ¿qué estás pillando? Me cago en tu prima, amiga. La ratilla de los cojones. No hay ninguna. Bueno, bueno, bueno. No hay ninguna, tú. Que den nada. Ojo, ojo, ojo. Que tienes aquí mucha munición. Me la voy a quedar de momento, ¿eh? Venga, va. Cargando, guardando Vale, guardando Pero guardando en los puntos de control, ¿no? No me feo Lo digo porque iba a ir... ¡Epa! ¿Qué, qué hay, tú? Una joya Creo que me dejé una joya en parte Vale, vamos Bueno, es que la vida, la vida que tenemos es cuanto menos curiosa, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eh... LOL LOL Creo que le voy a tener que dar alguna munición a... Claro, pero yo no quiero dar... Bueno, todo. ¿Qué qué? Sí, tío. Sí, tío, tío, tío. Ya está. Madre mía, qué chulos. Los bichos estos, ¿eh? Qué chulos los bichos estos, gente. Una, dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, de 8 golpes nos lo cargamos, eh. Guay, guay, guay. Es que si no son dos tiros. Mierda. Tomar por culo ya, hombre. No me dan nada ya nunca, tío. Qué poca vergüenza. Creo que debería curarme. Lo que yo quiero es que la otra chica. Si yo. Si yo pudiera cambiarme de personaje, cosa que no he visto cómo hacer. Tampoco lo he preguntado por internet. Tenemos una hierba por ahí. Aquí hay alguien. ¿Allí? Bueno, allí hay uno, eso seguro. Estoy lleno, tú. Estoy lleno. Vale, vamos a curarnos, creo yo, ¿eh? Que no. ¡No! ¿Eres gilipollas o qué? ¡Puta inútil de mierda! Puta inútil de mierda que la iba, la iba a juntar con esto. Puta inútil de mierda. Hostia, tío. Que no encuentra ninguna No, no, no Mira tío, así no se puede Así no se puede Así no se puede Vamos a reiniciar el punto de guardado Y yo, vaya puta inútil de mierda tío Vaya puta inútil de mierda joder Vaya puta inútil de mierda tío Coño Me niego Es que me niego de hecho, soy gilipollas. Vamos a reiniciar de nuevo. Es que de verdad, tú. Es que de verdad. Eh, combinar con esto y esto vender. ¿Cuánto cuesta? 500 solo. Solo 500. A ver, ya es algo más, pero... Pero me parece muy poco porque dos de estas son 400 Y dos de estas yo me esperaba 600 como mínimo, la verdad Pero bueno, vamos a guardar esto eh, Retirar y nos curamos con esta, ¿vale? De todas formas, ahora vamos a tener curas normales Aún así yo creo que es mejor mantener esta de aquí y ya está, vale, ok eh, A punto, vamos Tío, de verdad, qué mierder Qué mierda tú, pillamos la escopetilla. Watch out. No le he disparado, tío, le he disparado, le he disparado. ¿Te la has cargado? Sí. Madre mía, tú. Se bugueó, ¿no? Pues se ha bugueado y no me ha dado nada, ¿no? Bueno, no pasa nada. Eh, venga. Dos, tres... 5, 6, 7 y.. Vale, creo que no le estaba dando. Vale, importante. Espérate. Importante pillar las cosas que no hemos dejado. Lo siento por repetirlo, tío. Pero es que Sheila es gilipollas, tío. Ya podría haber pillado, por ejemplo, la, la monedita esta. No, pilla todas las vidas, tío. Pilla todas las malditas vidas, pega. Me enfado. Joder. Y encima las utiliza, que es lo peor. No quiero utilizarla, joder. Bueno, de las ratas vamos a pasar, por supuesto. A lo mejor es random y es aleatorio. Algunas ratas sí te dan y otras no, o lo que sea. Por detrás tenemos algo... No. Vale. Pues vamos rápido, tío. Cállate la boca. No vas a pillar esto ni de coña, amiga. Vale, aquí no tenemos nada... No Gracias. A puntito ha estado, a puntito ha estado la tía de de pillarlo. Vamos a recargar y le damos la munición. Importante esto, dar. Ok. Gracias. Y ya estaría. ¿Qué es esto? Oro pequeño. Pillamos. ¿Qué has pillado? Vale, bien. Y por aquí no hay nada. Ah, creía que por aquí es por donde había que ir. Pero no. A ver, nuestra compañera todo el rato no. Vale, tenemos plantita verde. O sea, roja, que diga. ¿Qué hace ese? loco, ¿sabes? Venga, de nada, compañera. Vale, entiendo que esta... Vale, a ver. Eh, usar, no eh, combinar. Vamos a combinarlo. Perfecto. Vale, a lo mejor uso... Uso algo de... Joder, que se me va la olla Una granada, tú Es que no quiero darle una granada a la chica esta Que está loca, tú Esto no tiene nada, vale Por aquí se puede ir, sí Vamos a ver el mapa Vale, aquí como que... Cállate, cállate Aquí como que hay algo, vale De momento no vamos a ir para allá Que creo que es como lo importante Además, no han dado vida, así que aquí habrá problemas. Vale, está cerrada, necesitamos una llave. Esperable, la verdad, muy esperable. Con lo cual, lo dicho, vamos a irnos para allá. Y vamos a ver qué tenemos aquí. De momento... Callecita sin más. Callecita sin más, tú. Vale, una escalera. Ok, esto no lo he visto yo antes, ¿no? Pero por aquí... Ah, por aquí es por donde hemos venido. O hemos tenido que venir por aquí, por algún lado. La verdad que estoy un poco desorientado. Esta zona para huir y tal no está mal. ¿Se puede subir por aquí? No. Bueno, de momento no queda otra que... Vamos a ver qué pasa aquí. Coño, la llave está aquí, joder, estoy ciego, tú Estoy ciego, veía solo el punto y no la llave, tío Joder, estaba... Ostras, chaval, qué ciego estoy, colega Qué ciego estoy Increíble Vale, me esperaba que ahora saliera una cinemática con peñita Muy bien Por todos lados, además, sí Ostras, y van a venir por aquí Vale. Vale, tranquilo. No, estoy muerto. Gracias, compañera. Vale, creo que me lo he cargado. Me lo he cargado. Vale, este tío siempre me da cosas... Siempre me da cosas interesantes, colega. Vale, buena. Qué guapo la física. El nota está moviéndose, ¿sabes? Qué guapo. Vale, recargamos. Eso no. No, no, no, chicas, chicas, chicas, chicas. Dame. Esto. Gracias. Vale, ¿qué le podemos dar? Es que, claro, no le puedo dar yo nada. Venga, para tu casa, amigo. Perfecto Esta tía es inútil ¿eh? Buena, buena, buena No Dámela Vale, se la ha pillado, se la ha pillado Vale, yo creo que ya Bueno, todavía no Entiendo que todavía queda alguien Para tu casa, amigo Bueno Vale, eh, por ahí no se puede subir No hay ninguna escalera Sigue habiendo aquí sonidos raros con lo cual tiene que quedar alguien ¿eh? Tiene que seguir quedando alguien Lo que pasa que yo Claro, eso se puede romper, tío pero no se puede acceder Bueno, pues nada, ¿no? Vale, ahí hay otro tío ¿Al agua? Casi, ¿no? Otra puta granada, colega ¿Otra? ¿Cómo que bajar de un salto? Eh, podemos... Bueno, vamos a registrar esto primero Que aquí hay una barbaridad de cosas Oro y oro, ok, no está mal, eh 400 de oro, creo Vale, por aquí tenemos más cosas No puedo dar ¿Cómo? ¿No se lo puedo dar a, a, a la tía esta, tío? No se lo puedo dar Y esto tampoco, tío esto tampoco y esto joder pues no tenemos apenas sitio ¿eh? ¿por qué podemos bajar tronco o sea se supone que podemos bajar de un salto ¿eh? Tesoro grande ver recogiendo cosas amiga ¿eh? vale plantita por ahí subir ¿no? Vale, guay que se pueda subir desde aquí en cualquier momento, tío ¿Se puede disparar? Sí Bueno, el señor de la pala, ¿no? Ha venido aquí Venga, para tu casa ¿Te caes? No, subir, no No quería subir Vale, el bicho este lo tengo ya controlado. Son como cuatro tiros. O cinco. No, no, no, no, no, no. Todavía no muere. Yo no sé para qué digo nada. Vale, muérete ahí. Genial. Otra vez me he subido sin querer, bueno. Pillamos esto. que está jugando al Minecraft o algo con el tico, el colega bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. eh, colega ya te vale Pero que ataques al otro. a los... He usado la... Que no tenía que usar. Me cago en la puta madre de la puta esta asquerosa. Es que está entropeciendo con la cabeza suya todo el rato, tío. Claro, no tengo munición. Porque no tengo hueco, tío. Tía, ¿me puedes dar...? Mira, gilipollas, que eres tontísima Recarga Ah, que no tengo la... Nah, tío, de verdad Todo mal, ¿eh? Eres retrasada, amiga Eres muy retrasada Joder, por fin, colega ¿Me da algo? Menos mal Vamos a ver, putón verbenero, hija de puta. Ah, me lo das ahora. Bueno, tiene que estar cerca, ¿no? Para, para dármelo, pero... Tío, de verdad. Vaya inútil. Necesito más hueco, gente. Es que esta tía es inútil. Si le doy yo las granadas, se va a liar pardísima. No tengo... No tengo balas. No tengo balas, tío ¿De, ¿De verdad no me hace dinero, tío? Ok Vale, vamos a pillar la salud Y yo qué... Qué mierda, colega Qué mierda Qué hace, pesada Vale, más peña por ahí ¿Qué pasa? Sí Este va a morir o algo, ¿qué? Me han enviado como apoyo. ¿Qué ponía esto? Contra la pared. Qué guapo, ¿no? Va a seguir disparando o no? Sí. Bueno, hay un bicho por ahí... Es que la, la, la, el arma esta no hace prácticamente nada de... De daño, tío. Es que no hace casi nada de daño, tío. Qué putada. No tengo... Vale, sí, tengo todavía una de munición. Más 10, vámonos. Vale, vamos a mirar si por aquí hay algo. Creo que sí. Y por aquí también hay algo, así que pillamos esto primero. No está aquí. Ah, mira, sí, aquí está. Perfecto, no se ha ido. Y más plantita, espérate. Vale, hija mía, cállate la boca, ¿vale? Y pilla... ¿Pilla aquí Eso no sepa para qué es, pero... ¡Ah, derribar! ¡Qué guapo, tú! ¡Qué guapo, tío! Y Sheila lo pone automáticamente. Ok, ¿y el colega este? ¿Le puedo disparar o algo? Y me da el bazooka. Molaría en parte, ¿no? No sé qué dejarle, tío. Eh, es que eres retrasada, amiga. Joder, putón verbenero. Está es. Nah, y tira las granadas. Joder, me cago en los muerto de la puta esta. Qué asco de, de, de, de peñita, tío. Qué asco de peñita. Tira una puta granada muy loca de mierda. O ha sido el otro. A lo mejor ha sido el otro, ¿no? A lo mejor ha sido el otro. Bueno. Eh, ¿este tío se le va la puta olla o qué pasa? Se le va la puta olla al colega, ¿no? Vale, esto es munición de la Magni. Ojo, cuidado. Ah, no, del rifle. Del rifle, dar. A ti. Madre mía, tío. Madre mía, la loca esta está medio muerta, pero es que paso de ella. Paso muchísimo de ella, tío La pesa Vale, está todo bien, ¿no? En munición, tal, estupendo Claro, que no le quiero dar yo esto de aquí para ella, además Tenemos solo un hueco A ver si podemos aumentar los huecos, tío, por favor Vale, objetivo izquierda, vale Vamos a ver qué tenemos por aquí Muy bien, de momento guay, ¿eh? Pillando dinerito poco a poco Y tal Uff, me estoy muriendo de calor y todo Ojo, Magnum o algo... Ah, no, el francotirador Vale, francotirador Esto es una puntada en parte Porque... No cojas esto, amiga Munición de pistola lleno Para claro, el compañero o sea, no tengo, no tengo munición yo tampoco, ¿eh? ¡Hostia qué putada! ¡Hostia qué putada, gente! ¡Hostia qué putada, tío! ¿Qué hago? Se lo doy a ella para que se cure. Se lo voy a dar, tío. Al final se va a tener que curar. Nos curamos los dos o, o es cosa mía, porque creo que nos curamos los dos. Vale, dame qué balas, dame. Dame de momento hecha. De momento dame eso, chiquilla Y vámonos que nos vamos A ver si usamos el francotirador o no Aguantado un poco más, ya casi estamos Vale, otra cosa, el francotirador te lo puedo dar Es que no se lo puedo dar yo a Sheila, tío Es que es increíble Pero bueno, está guapísimo el juego Lo que pasa es que es verdad que mi personaje Uf. Uf, da un poquito de asquete. Vale, aprovechando esto vamos a reiniciar. No me convence mucho tener que reiniciar para tener que guardar cosas. Pero bueno, vamos a, um, a organizar y vamos a vender. Vamos a venderlo todo. ¿Vender todos los tesoros? Sí. Vendemos todo por 3.000, no está mal. Y de momento... De momento creo que voy a dejar todo, ¿no? Todo el... Esto lo retiramos... Esto también... La granada de mano... No sé si retirarla también o qué... Tío... De momento la voy a retirar... Porque... A ver... Es verdad que tenemos tres... Y ojo... Porque... Claro... Ojo... Cuidado, ¿no? Porque son muchas... Esto no sé si retirarlo también... Yo creo que lo voy a retirar... Es que en parte como que no me convence... Pero bueno... Ups. Un hueco más... Un hueco menos... En parte... Bueno... Me lo voy a quedar así... Comprar, aquí puedo mejorar Bueno, puedo comprar el arma esta que solo cuesta 2000, ¿cuánto hace de potencia? Mi pregunta 750, ni tan mal El chaleco no sé si dárselo a la otra Pero bueno eh, Organizar, por otra parte Yo esto se lo puedo dar, sí se lo puedo dar ¿No? Pero porque no se lo puedo dar yo en partida hm, Raro, me gustaría que se pudiera eh, Dar en partida Esto lo puedo vender y tal De momento guardamos todo esto y en cuanto a balas estamos bien, vale, otra cosa, esto de aquí, mejorar, ¿cuánto mejora? Mejora mejora sin, más 50, no está mal, pero creo que no merece la pena mejorar, bueno, son 1000 solo, ¿eh? Esto mejora 7, esto puede ser una, muy interesante cuando nos quedemos sin munición, ¿vale? Si nos quedamos sin munición puede ser la leche Velocidad de recarga, eso me da igual Y lo dicho, esto también costará Poco, ¿no? Entiendo la mejora Sí, cuesta muy poco y, y también está muy bien Vale, pues de momento estamos a punto Salimos, sí Vale, poquito a poco, gente Guardando de nuevo, genial Y de momento hemos entrado ¿Por donde hemos venido? ¿Por esa puerta? Ok, vale, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos una puerta por ahí Que nos lleva a tal y tenemos una zona Que es sin salida por aquí, creo Así que vamos a ver primero esto. Venga, pa' tu casa, amigo. Vale, y por aquí tenemos esto. Ok, más 100. ¡Ay! ¡Cojones! Me ha asustado, chaval. A ver, es que esta tía gasta balas Cuando no quiero que gaste balas, ¿sabes? Porque, claro Justo ahora se levantan todos Nos lo podríamos haber cargado Sin gastar balitas, tío Pero bueno No está mal Vale, tengo que fijarme también No, no No, no, hombre, no Chica no pille esto la munición como odio eso ¿Qué es esto? El cadáver de un animal infectado por... de gusanos Ok Es que tengo que estar más rápido, tío Vale, por ahí tendríamos que venir o algo Vale, más cositas por aquí, bien Más munición, ya nos están dando cositas mira que antes teníamos tela de munición ¿eh? pues no hemos quedado sin nada, vale vamos a terminar de ver esto que puede haber algo aquí, yo que sé aunque no lo parece pero bueno yo que sé por, por mirar o algo tampoco cuesta nada ¿no? la puertita y vámonos que nos vamos muy bien de momento voy lento en este capítulo ¿eh? un bueno, chaval El RPG, gente Y la chica esta ya está disparando ahí a tope ¿Dónde ha caído? Creo que ha caído por ahí al fondo Venga, chiquilla. Vente por aquí y deja de incordiar. Bueno, ¿somos ella ahora? Eh, está muerta. ¿Qué? ¿Qué cojones? Bien, perfecto. Vale, buena Vale, estupendo ¿Alguien más por ahí? Eh, me he equivocado, me he equivocado, compañera Estabas bien ahí Estabas bien ahí sin incordiar, tío Estabas bien ahí sin incordiar a ver que me he equivocado. Gancho, vamos. Otro ganchito. Y otro más. ¿Qué hace, colega? Aparta, aparta. Aparte ese, güey. Vale, eso lo pillas tú, ¿no? Estupendo. Qué pocas balas, ¿eh? Qué poquitas balas, colega. Estaría bien que pudiera elegir yo qué personaje. Me ha puesto muy nervioso. ¡Ojo! Me ha dejado del gancho, ¿eh? Muertísimo, ¿no? Cuando levanta la mano que está muerto Vale Me cago en Sheila Y en su puta madre De verdad, eh, que inútil Es que este juego está más pensado Es que la inteligencia artificial no está del todo ¿eh? O no está todo del bien programado Que debería estar Pero bueno Es que lo lógico sería que pudiera Cambiarme de personaje, tío ¿Qué hace? ¿Está retrasada? Ayuda al salto Pero es que quiero saltar yo Nada, esa deja munición por la cara Pues nada Es lo que hay Digo, a lo mejor la pilla A lo mejor es capaz de detectar las cosas O algo, pero no Y de munición vamos uf, Regular, un cargador y ya está Es lo que tengo, ¿eh? De hecho, bastante menos, la mitad Vale, pillamos esto Vale, un señor por ahí, por la izquierda Vente, Sheila Sheila, compañera Que hay un señor por aquí A callar A callar, amigos Llenos Ah, puño, vale Que creía que no tenía la opción Ahí está No ha muerto, creo Se sí ha muerto Vale, bien, bien, bien, bien, bien Tío, es una putada La ha pillado ella, ¿no? Vale, esto no se puede usar, entiendo, ¿no? Vale, no se puede usar Combinar tampoco Vamos a darle esto Y me quedo con esta De momento Aunque esta la podría combinar o algo Give me an herb. Use this. Esta de momento la combino Vale, eh, vamos a pillar munición Perfecto Se ha cargado todo, ¿no? Guay Esto también Y te vamos a dar esto de aquí Vale, estupendo El espejo no refleja Pero bueno, es lo que hay Vale Eh... Mm, hmm. Tenemos que seguir hacia adelante Curioso, pero hacia adelante por aquí, ok Vamos a ver qué tenemos por aquí primero No sé por qué creía que aquí había una bajada, tío Vale ¿Y qué más vemos por acá? ¡Ni mutu, mutu! Que te calles, colega Ni mutu ni mutu. A callar Es que si la chica fuera espabilada Bueno, justo hablo para, ¿sabes? Justo hablo para que haga algo útil Madre mía, vaya leche Granada Granada, hay que utilizar la granada ya, ¿eh? Y no sé por dónde hay que ir ¿Te has pillado? Vale, te voy a dar... Claro, no te Te voy a dar esto un momento Vale, y tú me vas a dar esto Claro, no, no me interesa o Sí, sí me interesa Vale, hecho Y ahora necesito que me des la granada Porque tú eres inútil Y seguramente Pues la lías parda Vale, perfecto eh, ¿Por qué se puede ir también por aquí? Es que esto es muy amplio, tío Yo estoy... Esto es muy amplio De hecho, creo que se puede saltar, ¿no? Ayuda de salto, vale, vale, vale Es por aquí entonces, ¿no? Bajar de un saltito, perfectus Vale, ojo, otra granada, tú Hay que usar la granada, gente Hay que usarlas Para otra granada más que yo estoy ciego, tú Bueno, vamos a abrir la puerta esta de aquí Ah, vale Ostras, que se podía abrir ¿Cómo? Vale, o sea Entiendo, entiendo, entiendo, entiendo Vale, que no hay... Vale Tenemos que abrir por el otro lado Y nos permitirá huir y demás De dos tiros se puede, se puede abrir Así que guay Ayuda para el salto. Vamos a ello. Qué guay. Punto de control. Mira tú qué bien. Ah, que esta la tiene que abrir ella. Vale, eh, ¿reiniciamos o qué? ¿Estaría guay reiniciar? Lo que estaría guay es poder usar yo a la chiquilla. A ver si puedo, claro, al no tener armas. ¿Qué hace? ¡Qué susto, cojones! Cago en la. Joder justo. Nah, tío, pero es que. ¿Qué quieres que haga, colega? Muriéndose está la... Tío, es que de verdad... Es que yo qué sé, tío. Joder, colega. Bueno, reiniciamos, ¿no? Menos mal, viene el punto de control, ¿eh? Viene el punto de control porque... Tío, ¿cómo cojones voy a saber yo que tú necesitas, sabes? ¿Cómo cojones lo sé? Pero bueno. Es que además le daría una granada perfectamente. Le voy a dar una granada, organizar... Vamos a quitar, retirar Pero claro, yo quiero 5 no, tío Pero esta mierda, como Mover Pero bueno, pero bueno Me parece un poco mal lo que estoy viendo O sea que no puedo yo Pillar, ah, mira, detalles Guay de dispositivo y tal Pero es que no puedo dar yo eh, Retirar, no puedo dar yo Unas cuantas, o sea unas cuantas granadas de mano, tío. Pero bueno, de momento se la damos. Y le vamos a dar un poquito de munición. De hecho, le vamos a retirar la pistola. Y vamos a darle eso. Munición le daría. Pero es que como no puedo dar un número, que eso está muy mal, pues ¿qué quieres que te diga? Por cierto, organizar eh, Vamos a mover esto por aquí O sea, mover, no retirar Y de momento la hierba Ni, ni, ni me la voy a quedar Voy bastante confiado A punto, va Vale eh, Te has quedado con las granadas, ¿no, amiga? Vale uf. A ver, que sí, que lo lógico también sería el... En el... Ojo, ¿eh? Sheila sí, está bien, ¿no? Vale, perfecto. Se carga. Venga, ¿No, compañera. Buenísima. Pero claro, es que si te vas para abajo, amiga, tenemos un problema. Si te vas para abajo, ¿sabes? Tenemos un gran problema si te vas para abajo A tu casa Ya podrías haber bajado antes También te digo, pero claro, es que no No podía, bueno, bastante bien todo Y fallo, ¿sabes? Es que me cago en mí Vale, van a venir por ahí 20, compañeras Vale, guay. Pisotón, pisotón. Vamos. Vale, muertísimo. Y este también, ¿no? Bueno, y se acaba la canción... Vale, ¿qué has encontrado ahí? Llámelo a mí Bueno, en verdad era para ti Podemos subir por aquí, perfecto Pero aquí no hay nada Los... ¡Eh! ¿Cómo que no hay nada, tú? Que por cierto, esta chica no ha tirado la puta granada La muy inútil, o sea que Yo al final no entiendo las cosas Pero bueno Vamos a dar esto ¿Y qué más? Y esto, por supuesto, te lo voy a solicitar ya ¿Nos quedamos así? A la espera de una roja, ¿o qué? ¿Esto qué? Compañero Vale, vamos a recargar y vamos a pillar todo lo que hay aquí Vale, perfecto ¿Por aquí qué tenemos? Vale, eh, camino Vale, por aquí se supone que no hay nada Vale, un barril por ahí y otra cajita por acá. <ríe> Nada, importantísimo el ir pillando cositas de estas. ¿sí? Ir rebuscando por todos los sitios. Es importante. Vale. Como veis tenemos muchas, muchos bidones de estos explosivos. Para defendernos y no gastar tanta munición. Pero bueno, creo que lo hemos hecho bastante bien en este segundo intento. Creo yo, ¿podemos subir por aquí? No. Y la chica está Bueno, aquí tenemos otra cosa. Esto me lo quedo yo, compañera. Y ya está. La chica bajó de ahí, pero claro, imagino que no, no pillaría nada. ¿no? Bueno, está bien, está bien. Vale, continuamos entonces por estas escaleritas. ¡Ojo! Aquí pone 3, 0, 50 Hay un 3 Habrá una caja fuerte Hay un 4 también ahí Y aquí otra vez se repite Bueno, no sé 30, 50 y 4, ¿no? También estoy escuchando algo Buenísima Muy guapo, la verdad muy guapo Ojo Un nuevo enemigo No me lo esperaba Hostia tú, el de la motosierra No me acuerdo de este, pero sí me acuerdo del Resident Evil 4 Que de chico me daba miedo Bueno, nos no ha abierto la puerta, gracias compañero Este tío está loco Este tío está loco, da mucho miedo Da mucho miedo Lo que faltaba, sí No, eh, mierda No Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno Vámonos para acá Es que quiero utilizar el francotirador, ¿sabes? Pero Como para usarlo a pa tu casa, gilipollas No puedo, tío Aparta, aparta, aparta, aparta, aparta, aparta, aparta, aparta. Vale. Buena. He fallado, creo. Corre. No me da tiempo. Ah, que me mata de una. Es que, tío... Es que tío, me cago en los putos controles de mierda, tronco Me cago en los putos controles de mierda A ver, tenemos granadas un montón ¿Un montón? Hostia, no Desde el mismo sitio, no Desde el mismo sitio, no, tío Desde el mismo sitio, no Qué putada ¡Qué putada! Voy a retirar esto porque no sé cuánta munición hay. Y esto de momento me lo quedo, pero bueno. A punto, va. Sí. De hecho, no hace falta, ¿no? Organizar. Esto, retirar y ya estaría. Vale, yo creo que así está guay. ¡Qué putadón! ¡Ah, no! Estamos aquí. ¿Cómo? Ah, ostras, pues la he liado entonces. Le he liado entonces. Bueno, eso lo podemos eh, hacer caer, así que guay. Y esto, mi objetivo sería cambiarlo por este de aquí, ¿no? ¿No era algo así? Vale, sí. Perfecto. Bueno, de momento la pistolita... Vale, vale, buen punto de guardar entonces, tío. Podemos... Pasar esto. Sí, podemos. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Toma gancho, amigo. Vamos, vamos, vamos. Venid, venid, venid, venid. Buenísima Otro gancho Madre mía Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre Por favor que no muera la Sheila ahora, eh No puedo Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre, corre, corre Por tu primo Joder, esta tía no ayuda a una mierda, tío. No ayuda a una mierda. Vale, eh, ¿tenía la granada? No, no la tengo. ¿Qué dices? No, tío, es que me cago en la puta chile de mierda inútil asquerosa. Eh, por cierto, muy duro el tío este, ¿no? O sea, duro no. Lo puto siguiente, ¿no? O sea, lo puto siguiente el colega este Duro no Lo puto siguiente, como digo eh, Vale, necesito que Necesi Voy a necesitar también esto Así que lo voy a dar Y de momento ya estaría A punto, ¿va? Ah, sí Lo habíamos hecho muy bien, creo Pero es que me cago en su puta madre Vale, perfecto, me gusta Cállate, cállate, cállate. Bueno, bueno, bueno. El giro de la locura máxima. Bueno, bueno, bueno. Aparta, aparta, aparta, aparta, aparta. Atrás. No, no, no, no. Nada, la tía esta va a morir, ¿eh? ¿Me da? No, no me ha dado. Casi, amigo. Bueno, por detrás. Vale, objetivo. Aparta, aparta, aparta, aparta, aparta, aparta, aparta, aparta. Buenísima. Aparta, aparta, aparta, aparta, aparta. Joder, colega este. No es duro. No es duro eh, el Antonio. Vamos. Joder, colega. Eh, ha recogido llave del guardia. O sea, que hay que matarlo o algo. Madre. Sigue habiendo peña. La música no ha parado, ¿eh? Venga, amigo. No, no, no. No pilles la munición que hay aquí. Vale, tenemos que repasar entonces todo, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Tenemos que repasar todo, creo. O sea, en la parte de arriba me parece que nos queda una granada o algo, ¿no? Sí, mira, tenemos que repasar todo. Joder, me he equivocado de botón. Le he dado a L2 en vez de darle a, ¿sabes? Al L1. Vale, ¿cómo vamos de aquí? Vamos muy cargados. Vale, vamos a aprovechar. Vamos a cargar aquí. A recargar. Igual no debería haber recargado. No lo sé. Y esta arma... Mmm, de momento la vamos a dejar sin nada, ¿sabes? Gracias. Y esta también. De momento. Nada de munición. Vale, vamos a subir... Que por aquí tenemos que tener algo más. Se suponía. Vale, cartuchos de escopetilla. Y ya está, por aquí se puede saltar. No, ¿no? En plan atajito. Vamos. Y vamos, perfecto. Te voy a dar esto, compañera. I owe you one. A ver, está guay lo de dar y todo el rollo Que tenga que ser el momento Me gustaría personalmente que el juego se pausara Tío, pero bueno O que hubiese una opción Para la gente que quisiera que se pausara O no, madre mía, el de la motosierra Lo duro que estaba el colega ¿eh? Flipante Flipante, Pilla yo la vida Que había por aquí Shh, Tranquilita amiga, ya lo pillo yo Aquí no había un de esto De vida o lo ha pillado ella y se ha curado a lo mejor lo ha pillado ella y se ha curado. Curar... Ah, no, a lo mejor lo he dejado. No, no, no lo he podido dejar. Porque la partida ha cargado. Vale, llave de guardia. Ojo, que ¿Este no era el camino? Sí, sí, este era el camino. A ver, ¿qué tenemos aquí? Oro. Oro, pero bastante oro. ¿Cuánto? Un rubí por la cara. Bueno, uno, no, dos. Lingote de oro, que es 3000 de oro. Esmeralda y... No me... Bueno, bueno, bueno Y cuatro Bueno, locura, ¿no? Es que ahora tengo yo la duda De si se podría eh, Bueno, creo que fin del capítulo, ¿no? Pues no Pues no Vale, voy a aprovechar Y voy a eh, reiniciar ¿Sí? Ahora que se ha guardado ¿Cómo? ¿Eres tonto? No Vale, pues a lo mejor tenemos que hacer aquí algo ¿eh? A lo mejor esto no ha terminado Veo ahí un pajarraco Buenos días Esto tiene ping Esto para mí, compañera Que te veo las... Que claro, deberías recargar todo, tío Pero bueno, de momento... Punto de control, vale Por allí, vale, lo que quiero hacer yo es Reiniciar ahora Mierda, no se reinicia como yo quiero, tú No se reinicia como yo quiero, tronco Tenemos un boss, ¿no? No ha sido suficiente lo del... No ha sido suficiente lo del de motosierra, tío Bueno, como tenga que matar a los pájaros, verá La escena del... Bueno... Qué buena, chela. A ver, no te enfades, hombre Ah, que viene más gente Esto es una locura Nacido. Buen franco, eh. Ese es el que sobrevivió. Ah, no, no, no, no. tiene más equipos, de... no sé dónde. Nah, esto está guapísimo. Si <risa> <risa> sí, es que no te munición amiga. Oh, por oh, ¿eh? Qué guapada Qué guapada de cinemática, tío Guapísimo Creía que íbamos a luchar contra lo de la moto Y como gameplay Me flipaba, la verdad Capitán Stone, vale Josh Instructor Pues no te enseño muy bien, amigo. No, no podéis acompañarnos Habéis gastado como 7 municiones habéis cargado todos, o sea que ¿Podéis acompañarnos? please por Quedaos con Sheila ¿eh? Ojo, ese es Chris Ah no, Jill pone... Vale, ¿y esto de qué juego es? Del 1, ¿no? ¿Entiendo? Aunque no tiene mucha pinta de ser el del 1 Por los gráficos Del 2 claramente no es Y del 3 ¿En el 3 se pilla a Chris o a quién? Bueno, capítulo... Fin del capítulo 2-1 Ah, vale Ostras, tú que creía que estaba yo en el capítulo 3 ¿Qué va? ¿Qué va? Pues el juego es largo, tú Sobre todo con el tiempo que tardo Ah, mil puntos Vale, los mil puntos me lo dan siempre, ¿no? Por lo que veo Tiempo de tardado una hora Ni tan... Bueno, ni tan mal Bastante, pero bueno, creo que lo vamos a dejar aquí Y capítulo completado del 2-1 Me ha molado muchísimo la cinemática De lo mejor, vale Y aquí ahora lo que yo quiero hacer es Primero comprar, a ver si hay algo más pero no hay algo nuevo, así que ok, eh, organizar sí, ¿por qué? porque vamos a mejorar esto que cuesta 500 y le vamos a dar ya balas, así que lo mejoramos, boom, y ya tenemos 55 balas de gratis, luego, eso por un lado, el siguiente level sería 65, que no está mal, perforación, hombre, Aumenta la capacidad de perforación. Eso contra enemigos como el de la motosierra y demás podría estar bien. La potencia. Hombre, cada bala haría un poquito más de daño. Pero aún así esta arma no es una arma muy interesante para mi gusto. Esta otra, en cambio. Esta otra... Pff, tampoco, tío. Tampoco realmente. Y el crítico, a ver, está bien y todo el rollo, pero... Pero yo creo que paso. Y la escopeta, a ver, la escopeta, ya sabemos cómo es la escopeta. De momento voy a pasar un poco o mejoro el crítico. Es que creo que puedo conseguir una escopeta más adelante, así que no lo voy a hacer. Pero de momento, de momento ahorramos a tope. Tenemos 15.000 en un momento, hemos tenido muchísimo dinero y tenemos todo esto para vender. Desea vender, es una de esto amarilla pequeña. Por aquí tenemos más roja de corte cuadrado. A ver, lo que a mí me molaría sería poder juntar las cosas, tío. Pero es que no se puede. Y eso es una putada. Porque este, por ejemplo, te decía... Si fusiona, si funcionase, tendría algún valor. Si funcionara. Pero claro, mmm, no puedes tú aquí juntar las cosas. De hecho, si yo le doy a vender todo, son 4.000 en total. Ah, pues tampoco es tanto. Lo vamos a vender de todas formas... Y eso hecho Y esto qué es No, no quiero vender la, la munición Lo que sí que podría empezar a vender Sería la El tema de las granadas Por ejemplo, ¿cuánto, cuánto cuesta? 250 cada granada Ojo, eh Y esta creo que era 200, ¿no? Exacto Luego esto se vendía por, por 100 Que era poquísimo Pero en cambio esto se vendía por 500 Cada una La voy a vender todas Vendemos Perfecto Esta también la vendo A tu casa Y luego Vamos a juntar esta Combinamos Y vendemos Boom Y ya estaría Perfecto, Yo lo veo bastante, bastante bien Ahora mira, vamos a aprovechar Y vamos a mover, retirar Y vamos a darle esta arma ahora A Sheba Que yo ya sabéis que le llamo Sheila cariñosamente Vale, esta arma Bueno, esta arma se va a quedar aquí con nosotros Y la munición también con ella eh, Por lo demás Creo que vamos bien De munición y de todo Así que esto no sé si venderlo realmente. O quedármelo. Lo voy a vender a tomar por culo. Fuera. No los quiero para No soy mucho de granadas. Eh, vale, por otra parte. Es que como digo, ¿puedo mejorar realmente la pistola y demás? Hmm. Bueno, de momento lo dejamos a punto, salimos. Y esto hecho. Guardando capítulo 2. 2 estación de tren. Vale, teníamos que, que ir eso a la estación de tres un poquito más adelante. Bueno, y aquí ahora encontramos hierbas, ¿sabes? Del tirón. No me gusta tampoco mucho el tema de los guardados y todo el rollo. Plagas tipo 2, a ver. Tal y como describen los documentos previos, el parásito original de las plagas fue descubierto en una zona aislada de Europa. Eh, eso es referencia al cuadro, ¿no? Tras alcanzar la madurez en un cuerpo huésped, huésped, el parásito anula la voluntad y la conciencia refleja, refleja del individuo, lo que lo convierte en un ser extremadamente vulnerable a la manipulación. Esta característica de las plagas permitía crear individuos obedientes que acataran órdenes sin cuestionarlas. Dadas sus posibles aplicaciones comerciales, las partes interesadas procedieron inmediatamente a su estudio. Lógicamente, ¿no? imagínate, si todo el mundo te hace caso hace caso, el problema a la hora de, de comercializar las plagas era el tiempo de espera desde la infección inicial hasta que el huésped se volvía vulnerable a la manipulación. Era ese lapso transcurrido entre la administración de la plaga en fase embrionaria y su desarrollo y posterior adhesión al sistema nervioso central, lo que recibió las más duras críticas. El ciclo de maduración de las plagas es relativamente corto, pero los clientes potenciales deseaban resultados inmediatos. Por ello se emprendió una investigación destinada a mejorar las plagas, que dio como resultado las plagas de tipo 2. A diferencia de su predecesor, las plagas de tipo 2 se inoculan en estado de madurez, por lo que el tiempo de respuesta a la ma a manipulación es prácticamente inmediato. El tipo, madre mía, no veas el tipo 2 se administra de forma oral o para ser más exacto se introduce a la fuerza en la boca del huésped no es el método más delicado pero sí el más eficaz ya lo hemos visto en una cinemática al principio del capítulo 1 una vez administrado el tipo 2 desgarra el esófago del individuo y se dirige al bulbo raquídeo desde donde inicia su recorrido hasta el cerebro para terminar en la médula espinal, una vez que la plaga ha tomado el control del sistema nervioso central, el huésped se vuelve dócil. En una prueba realizada en el laboratorio, logramos tomar el control de un sujeto a los 10 segundos de haberle sido inoculado el tipo 2. Aparte de reducir el tiempo necesario para la infección, las plagas de tipo 2 poseen todas las características de su predecesor lo que las convierte en un producto más que apto para su comercialización. Lo único que queda por hacer es reunir los datos de campo de la región autónoma de Kijuju. A continuación se incluye un listado de los tres experimentos básicos para evaluar el tipo 2. Madre mía, no veas si hay texto aquí, ¿eh? Infección. Administrar muestras del tipo 2 a 10 individuos previamente infectados y observar la velocidad a la que se propaga la infección. La dosis del tipo 2 suministrada debe ser suficiente como para que los resultados sean mensu mensurables. Manipulación. Observar hasta qué punto es posible controlar el comportamiento violento suscitado por las plagas. Para ello se evaluará el grado de cumplimiento de la orden de enfrentarse a los agentes de la BSAA presentes en la zona. O sea que todo esto de momento están probando, ¿no? 3. Combate. Recopilar datos de combate del tipo 2. Los weapons lucharán con los operativos de la BSSA eh, en la zona. Este será el último experimento para evaluar la eficacia de las plagas tipo 2. Pues bastante buenas, la verdad. En fin, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado como siempre. Muchísimas gracias por verlo. Un saludo y hasta más ser Adiós.